Y bueno, quiero traerles un poco el contexto de algunos eh, datos estadísticos muy relevantes y muy importantes a la hora de tomar decisiones sobre cómo implementas diferentes estrategias de ventas y de marketing en este caso para este, seguir eh, hablándole a tu comodidad. ¿no? Entonces, la, la estrategia de mail marketing eh, es muy interesante porque imagínate que por cada dólar invertido en email marketing puedes generar hasta un ROI de 36 dólares. Es decir, es increíble. Una vez que tú pagas, obviamente la captación de ese lead ya sea por publicidad o por contenido orgánico tienes los datos de ese potencial cliente en una base de datos que si tienes un eh, un CRM o eh, estos softwares que son eh, válidos para trabajar en email marketing que muchos de ellos son costosos por ejemplo nosotros trabajamos con ActiveCampaign, campaign es importante sacarle el jugo a esta herramienta para poder comunicarnos de manera efectiva con esos potenciales clientes no esa audiencia que está ahí porque digamos que es un activo importante y poder conseguir, imagínate, llegar que por cada dólar invertido consigas un ROI de 36, wow, es increíble. Es decir, eh, debemos considerar que la estrategia de mail marketing puede apalancar de manera muy fuerte la generación de ventas de nuestro portafolio de productos, ¿no? Entonces, el correo es uno de nuestros activos más importantes. De medio propio. ¿Por qué decimos de medio propio? Porque, pues bueno, ya esa base de datos es nuestra, está pulida. Obviamente la idea es que haya, hay, de hecho, hay muchas estrategias para mantenerla limpia, ¿no es cierto? Y que se vaya depurando y que nos quedemos realmente con personas que realmente estén interesadas en nuestra propuesta. Ahora. El, la, el tema de la creación del newsletter, pues, es un, es un esquema en el que, ¿cuál? Tienes que siempre, eh, si estamos enfocándonos, que somos empresas Customer certain siempre pensando en el cliente, ¿no? Ese cliente, que, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que busca? Cómo, qué, ¿Qué tipo de formación necesita? Y para ello es donde se una de las estrategias importantes es trabajar el newsletter. Y el newsletter... Eh, en realidad tiene su estructura, no es cierto? Tiene la, digamos, y algo que de hecho les voy a hablar el día de mañana, por eso no les quiero eh, dar más adelantos, pero eh, si tú consigues eh, trabajar con todo el contenido que ya has trabajado, ya sea en redes sociales, en un podcast, eh, los artículos del blog y que tienes ahí, pues hacer una combinación importante enfocado nuevamente en esos intereses de ese avatar que puedas conseguir elaborar un newsletter muy, muy de alta, eh, de alta calidad, que sea este, muy diverso en formato, en, en CTAs, que sea fácil de leer, digerible de leer y con una frecuencia semanal o quincenal eh, o como pues te permitan tus recursos, sí o sí bien vale la pena que lo implementes. Así que eh, es importante asesorarse sobre cuál es la frecuencia, qué tipos de newsletter y esto hemos estado investigando qué tipos de newsletter hay, cuáles son los formatos, cuál nos convierte mejor cuál va a gustar más a la audiencia y cómo luego sentarse a estructurarlo es un proceso para ya cuando tienes la concepción clara hacer que tu equipo lo ejecute eh, y marcar pues todos los procesos que de aquí en adelante se van a trabajar eh, es un hito no así que en eso hemos pasado esta semana desearles que hayan pasado eh, un viernes espectacular y nada nos vemos y nos escuchamos el día eh, del día lunes. Un abrazo. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.